Estás totalmente invitado a un lugar mágico por excelencia, a un espacio que te va a permitir entrar al mundo del conocimiento, el mejor apoyo que estará disponible para ti a lo largo de tu carrera. Bienvenido, sí, es la biblioteca. Y nace desde los orígenes con la universidad, con fuertes fundamentos en la innovación, en modernos espacios, en sus colecciones increíbles, su gran infraestructura tecnológica y el mejor acompañamiento humano, con la mejor disposición. Vive las mejores experiencias de aprendizaje en un moderno centro de generación del conocimiento. A través de nuestro sitio web tienes acceso a información en formato electrónico de alta calidad y claro, de las principales editoriales del mundo, libros, revistas, manuales, objetos virtuales de aprendizaje, simuladores, gestores de referencia, todos ellos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La tecnología editorial te permite, además de leer los libros electrónicos, poner marcas de lectura, hacer comentarios, resaltar y hasta tarjetas de estudio. Puedes navegar a través de simuladores y consultar y escuchar partituras o sumergirte y conocer los secretos del cuerpo humano. Por medio de asesorías y capacitaciones, nuestro equipo humano puede guiarte hacia formas óptimas de aprovechar los billones de artículos y miles de libros a los que tienes acceso en línea. La biblioteca. Te ofrece una moderna infraestructura física con espacios y dispositivos dedicados para el estudio y la conectividad o si lo prefieres, espacios para el descanso y la cultura. Espacios para trabajar solo o en grupo, interactuar con otros usuarios en las salas de co-creación, recorrer sus espacios enmarcados en medio de la naturaleza y descubrir las colecciones multidisciplinares cuidadosamente seleccionadas para cada área del conocimiento. Tienes a tu disposición la tecnología disponible para buscar, copiar, escanear y tomar material de préstamo de forma autónoma, rápida y sencilla. Recuerda que siempre tienes a un experto en tu bolsillo, solo escríbenos a través de WhatsApp, síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, Bibliobosque. Por esto y mucho más, tu biblioteca es co-creación para el conocimiento.